estamos con Dani Saltarén, de Méndez Saltarén y también de Minimum Run, que es donde nos vamos a centrar y además, bueno, una de, la, de las voces mundo startup que, bueno, con cosas más frescas, que hacen cosas muy chulas. Dani, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, a ti por invitarme. Oye, de, eh, podríamos hacer un podcast y haremos algún día hablando de todo lo que hacéis en Mendes saltaré Mundo Diseño, eh, ¿cómo, cuál es vuestra visión, porque es súper interesante, pero hoy justo quería centrarme en Minimum Run, porque vale. eh, vamos a hablar de, de Snow Code y vuestra propuesta es centrada 100% en No Code, entonces para uh, situar un poco a la gente también, ¿qué es y, y por qué surge? ¿Por qué creáis Minimum Run? Vale, o sea, Minimum Run es una agencia basada en no code, es decir, nosotros damos solución a problemas de negocio eh, lanzando productos eh, digitales, eh, utilizando pues todos los SAS que nos permiten sin generar una dependencia con equipos técnicos. ¿no? Esto nos permite pues, lanzar en muy poco tiempo eh, a un coste mucho más bajo y con una capacidad de aprendizaje de pasar, imagínate, de meses a semanas. Eh, en el modelo de construcción típico que conocemos, ¿no? Una agencia, pues oye, mínimo necesito un mes y medio, dos meses, pues con mi, mi, mínimo un run vamos a poder hacerlo en un mes, tres semanas incluso, si, digamos, se tiene muy claro qué es lo que se quiere construir, ¿no? Que es lo que nos permiten ahora todos los gas eh, no-code. Oye, es súper interesante. Al final conseguís eso, que, que de unos meses a unos días a semana, lo que te da mucha velocidad. ¿Qué tipos de empresas eh, se os acercan con, con esto en mente a día de hoy? Vale, o sea, por el, porque se tenga contexto, o sea, esto nace de una boutique de diseño. Eh, nosotros diseñamos productos digitales para grandes corporaciones y startups. Pues hemos trabajado desde el Confi hasta. Cosas con la UEFA, eh, Inditex, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de nuestros clientes son redirigidos por Mendes Altaren como tal y luego nosotros estamos ahora mismo pues, contando el modelo, ¿no? Estamos hablando con muchos Venture Builder, Venture Capital y con escuelas de negocio que finalmente son personas que quieren validar eh, y, y están en una fase como muy incipiente donde, oye, lo primero lo quizás tiene sentido lanzar algo y ver si, si coge tracción o al menos encuentro evidencias que poner el desarrollo de meses, ¿no? Entonces, los clientes vienen a través de Mendes Altaren y luego todas aquellas eh, Venture Capital, Venture Builder que nosotros estamos tocando contándoles este modelo ¿no? Vale, y cuando lo contáis a gente que no conozca mundo no-code, ¿a qué les suena todo esto? Pues es, o sea, la, la, la, la gente en realidad eh, piensa que en el, en el conjunto de palabras que soltamos en el día a día del servicio, entre ellos aparece el no code, pero eh, habla les hablamos de product, de sprint, o sea, hay muchas palabras que no entienden, ¿no? Entonces, en sí es una palabra más para ellos, porque no es como algo que dices, oye, no, no me resulta cercano, hablas React, no code. Entonces, eh, no ha habido como caras de sorpresa, así que es verdad que luego nosotros sí que evidenciamos ciertas problemáticas que pueden ocurrir, imagínate, eh, trabajando con no botes eh, ¿Es escalable? No, pero no, en, eh, y tiene un porqué, ¿no? Es, probablemente esto no tenga sentido eh, cuando ya estemos validado y tengamos que automatizar ciertos procesos, pues seguir trabajando imagínate con Webflow o o Airtable, ¿no? Que es, son SAS que utilizamos. Cuando se llegue el momento, ya se ha justificado por los aprendizajes y sí que eh, justificaremos la programación e involucrar un equipo técnico, ¿no? Ahí es cuando sí que eh, la gente como que tiene que entender, ¿no? Es, oye, va a ser más barato, va a ser más rápido, pero voy a aprender antes. Perfecto. ¿Esto me va a costar más a cara a futuro? Depende. Lo ideal es que no. Lo ideal es que ese conjunto de conocimiento nos sirva para justificar realmente, ¿no? El, el invertir en tecnología. Claro. Entonces, al final casi es... Creo un MVP que luego sé que voy a tener que tirar entre comillas, pero al menos me permite sacar aprendizaje, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. También depende del modelo, ¿no? O sea, qué tipos de clientes eh, nosotros tenemos, ¿no? Tenemos desde landing page, que tiene un objetivo muy claro, que es captar eh, leads. Eh, luego podemos tener lo que son pequeños marketplaces pequeños e-commerce o pequeños productos transaccionales y, o, por ejemplo, servicios... ...que con la capa de automatización que nosotros proveemos... ...no necesitan en ningún caso programar nada... ...o sea que ellos pueden vivir con esta solución... Eh, hasta que dejen de pagar la suscripción que tengan a sus herramientas no code ¿no? que es el único gasto que, que tienen que, que tienen que tener. Pero ahí es un, es un, yo creo que es un depende y aprenderemos estos próximos años, ¿no? Ahora mismo yo creo que estamos en un momento como muy incipiente y, y la fase incluso en la que están eh, minimum run es de discovery. Estamos aprendiendo ¿no? cuáles son los límites del no-code, ¿no? Como tal. Mola. Y ya que hablas de límites, por ahora, ¿qué límites habéis encontrado? O sea, ¿qué, qué, qué cosas no te puedes plantear hacer con no-code? Pues, bueno, por ahora lo que estamos haciendo, eh, en realidad, todo lo podemos construir con un robot, ¿no? Eh... Lo que, lo que ocurre es cuando, por ejemplo, eh, queremos eh, hacer un poco más sofisticado un formulario representando, por ejemplo, los pasos más del lado del front, sí que tenemos internamente en el equipo ingenieros, de, ingenieros que saben programar eh, Javascript y dan, pueden dar solución a donde la capa de workflow no da suficiente. Eh, entonces, en sí, todas aquellas pequeñas cosas, porque ahora mismo no son muy grandes, las hemos resuelto con, con el equipo interno, ¿no? que sobre todo es cuando quieres... un un poquito más de customización y más del lado del front de Javascript eh, y demás. Estamos haciendo pruebas como hemos lanzado un par de productos nosotros internamente y nos hemos servido de Firebase y de, y de otros frameworks como tal, pues ahora estamos viendo cómo el low code, ¿no? De repente puede ser interesante cuando esos límites se rompan, ¿no? Que más adelante podemos hablarte un poco de la visión, ¿no? De qué queremos que se convierta en un RAM que va en esa línea. Vale. Has, has mencionado el palabra de low code también, eh, para el que no lo conozca. ¿qué, qué es, ¿Cuál es la diferencia entre low code y no code? Vale, eh, por ejemplo, tenemos un cliente y además es un producto que utilizamos que se llama Arengu. Ellos te proveen de una capa eh, donde tú puedes autentificar eh, los usuarios de una forma como súper sencilla, porque digamos que el manejo de formularios, eh, de donde se, se recogen esos formularios, puedes hacerlo con Webflow y Zapier y luego lo mandas a donde quieras, pero Arengu te permite hacerlo. Eh, sí que es verdad que tú tienes una capa un poco más pro, si te quieres saltar y pasar de no-code, es decir, no programar nada de código a programar según qué funciones dentro, puedes hacerlo Y si entonces eso está dentro del no-code, ¿no? No es una programación desde cero, no tengo que hacerme todo el checkout, no tengo que hacerme todo el registro, no tengo que hacerme toda la autentificación o... o, o... O en este caso, pues imagínate eh, toda la lógica que hay detrás para recuperar contraseña de cero, pero si yo quiero customizar algo, pues ya tengo que programar un poquito, ¿no? Pero ya te quita y te ahorra mucho trabajo, ¿no? Ten en cuenta que hay un equipo por detrás solo pensando en, en hacer eso. Claro. O sea, al final, el low code estaría más orientado a un desarrollador, pero que quiere hacer su trabajo mucho más eficiente, que quiere ser más rápido en sacar un MVP. Y, y el no code estaría ya para, para alguien que no hace falta que sea técnico, entonces. Eso es, eso es. Vale. Además, yo creo que hay un punto súper interesante, es que yo creo, y porque, como soy, me flipa el tema, ¿no? O sea, creo que esta corriente empodera, eh, por ejemplo, a perfiles como el mío. Yo tengo conocimientos técnicos, pero no he tenido tiempo suficiente como para profundizarme. Fliparía a programar en Python, ¿no? Me he dedicado mi tiempo a otras cosas como son diseño y negocio, eh, pero esto me empodera, es decir, he tenido ideas a lo largo de mi carrera que no he podido eh, realizar, y ejecutar y probar, y ahora mismo... Todo este toolkit ¿no? de herramientas que tenemos me lo permite, entonces empiezas a empoderar a gente que está discutiendo sobre problemas de negocio y no técnicos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay, por ahí van las cosas, ¿no? Empoderar a las personas, que oye, si sabes además de JavaScript, pues muchísimo mejor, porque el resultado que vas a tener va a ser más eficiente incluso que el que pueda llegar yo que no sé programar tanto JavaScript, ¿no? Mola mucho. A mí esta parte de empoderar me parece súper super interesante porque es verdad que seguramente que hay mucha gente que tiene ideas, pero no tiene ni conocimientos ni tiene a lo mejor los recursos económicos para contratar a alguien alguien técnico que las pueda llevar a, a cabo. Totalmente. No, y tenemos, tenemos clientes, eh, uno de ellos es Process Labs. Ellos son un SaaS que hacen, eh, en este caso… Eh, automatizan y son capaces de recoger los procesos internos, ¿no? O sea, son técnicos, saben programar, son muy buenos en lo que hacen, y les hemos, les hemos creado lo que es la web, el site comercial en Webflow, y ellos ya han integrado pues todo lo demás. Se han integrado el vuelta Manager, se ha integrado eh, Intercom, han hecho un montón de cosas. Entonces dices, joder, no es el no code no es solo para gente que no quiera programar, sino lo que estás haciendo son herramientas que. Te ayudan a priorizar mejor tu tiempo y seguir generando valor, que es lo importante. ¿no? Mola. Eh, has hablado de varias herramientas eh, que ya, si las vas recogiendo, salen muchas cosas. ¿Cuál, cuál es vuestro toolbox? ¿no? O sea, ¿cuál, ¿Cuáles son las herramientas preferidas en Minimum RAM para, para hacer proyectos de este tipo? Vale, pues en esta fase de Discovery, una de las cosas que hemos hecho es hacer un research muy intensivo de todas las herramientas que ahora mismo hay en el mercado eh, que están dando soluciones a problemas concretos. ¿no? Eh, tenemos un, un, y lo, lo comparto después, te comparto el enlace para que lo puedas lanzar. Tenemos un repositorio con un montón de herramientas de las cuales queremos. Ir tocándola y documentando el uso de cada una de ellas. ¿no? Principalmente la que usa, usamos es Webflow, o sea, creo que es la que más utilizamos. Luego lo integramos con Google Tag Manager, que no es que sea una herramienta nuevo, sino que tenemos que utilizar dentro de nuestro toolkit, como tal. Utilizamos Arengu, MailChimp, así que me cuerde de memoria. Eh, obviamente, Integromat, Zapier, AirTable. Eh, ahora estamos haciendo pruebas con member stack que son un SaaS que te permite pues, gestionar eh, qué ven y no usuarios, dependiendo de si es de pago, si está registrado o no. Pero ya te digo, o sea, comparto, porque yo creo que la lista es muy, muy grande, es muy interesante eh, y también nosotros, en nuestro posicionamiento, vamos a ir creando ese contenido, ¿no? Publicaremos dentro un poquito tutoriales para que la gente diseñe un negocio, pueda ir traseando cosas, ¿no? Sin depender de, de, de, de los tutoriales que tienen arriba las propias herramientas. Eh, mola. Eh, antes hablabas y me parece muy chulo, la visión. ¿Cuál es tu visión para mí en un rama a futuro? ¿Cómo, cómo lo ves? Vale. O sea, existe Mendes Saltarén, Actualmente soy el CEO y lo que estoy básicamente es definiendo un poco la visión, definiendo un poco no, definiendo la visión de, de Mendes Saltarén y sobre todo alimentando la parte de negocio. Es decir, soy un poco el que está eh, junto con Jorge Lana eh, en, en, en esa parte y nos hemos dado cuenta que en vez de saltar a un negocio que lleva 25 años, 30, 40 ¿no? Eh, no estamos pensando en venderlo y queremos que sea una compañía que lleva con nosotros muchos años eh, yo monté Mendes esto con la idea de construir y crear producto ¿no? entonces en el momento en el que asumo y me doy cuenta que, que es un negocio que no va a poder mirar a un producto eh, mínimo tiene, tiene ese objetivo, ¿no? es, ahora mismo lo que estamos haciendo es aprender en la medida que aprendemos, vemos los gaps que no cubren las herramientas que utilizamos, vamos a automatizar y crear todas aquellas soluciones en base a la tecnología que veamos oportunas para optimizar nuestro flujo de trabajo de servicios y en el momento que estemos preparados pues viraremos hacia un producto o un servicio basado en productos nuestros, ¿no? nuestras propias soluciones como tal. ¿no? Entonces es curioso ese camino donde al final converge en un producto eh, y nosotros seremos una solución no-code para, para gente que dentro de 5 o 10 años que esto va a explotar, porque ahora mismo lo estaba pensando, eh, pues estemos posicionados cuanto antes, sobre todo estando ahí, eh, entendiendo los problemas que tiene que tiene empresas de servicios como la que estamos creando, eh, a los que tendrán. Entonces la visión en el futuro es convertirnos en producto, estamos aprendiendo y naciendo porque no tenemos ni queremos inversión a día de hoy eh, en base a, a los beneficios que vamos teniendo del servicio, pero oye... Si el día de mañana necesitamos escalar y crecer, pues ya hablaremos de levantar capital, ¿no? Pero eso un poco es pues, servicio y virar a producto con los aprendizajes que vayamos teniendo, ¿no? Oye, mola mogollón hacia dónde vais y me parece muy, muy inteligente eso, me, me meto, aprendo los problemas y construyo. Has hablado de visión de futuro y también te quiero preguntar sobre eso. ¿Cómo ves tú toda esta tendencia no-code a, a futuro? ¿En qué se va a convertir? Yo creo que es, eh, eh, ahora mismo con el COVID, por ejemplo, eh, estamos viendo como mogollón de análisis y de artículos que hablan de que el e-commerce ha explotado, que, que la gente se ha dado cuenta que es un canal relevante y al cual le tiene que poner atención y luego también los que trabajamos en servicios nos hemos dado cuenta que no es tan fácil, ¿no? Y no es tan fácil lanzar un e-commerce. Hace falta muchas más cosas que un Shopify. Pero el Shopify como, como, como el producto empodera a las personas que a lo mejor no tienen capital suficiente como para integrarse, vuelta well Juan manager, herramientas, o sea, todo el sinfín de cosas que sabemos desde el punto de vista técnico que hacen falta, ¿no? Entonces, hablando desde el empoderamiento, yo creo que eh, más y más vamos a dedicar el tiempo a programar aquellas cosas que nos empoderan y servirnos, ¿no? Construir estas soluciones como Shopify, como Airtable, que ahora mismo hacen una cosa muy concreta, en eh, pro de empoderar a la gente, ¿no? O sea, bajaremos más tiempo discutiendo problemas de negocio que técnicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro? Pues esto está por explotar. Yo estoy seguro que, que llegará un punto en el que las agencias normales que, que tengan una, eh, un equipo muy grande de ingeniería se den cuenta que probablemente gran parte de las soluciones pueden partir del no-code y, y ese equipo de ingeniería debería dedicarse a otra cosa, ¿no? No hacer otra vez un funnel de no hacer un checkout, no hacer a no ser que se justifique por detrás. Oye, que el algoritmo que posiciona las yo qué sé, los productos en el catálogo, pues sí, eso no, no me lo va a dar la herramienta de no code como tal. Entonces, yo creo que es esa stack por explotar. Estamos ahora mismo viendo eh, evidencias como, por ejemplo, Amazon saca su propia herramienta No code. No, yo creo que es relevante, es interesante verlo ¿no? a pesar de que luego la mate o no tenga sentido. Pero yo creo que eh, va a haber un cambio, ¿no? Y también yo creo que los perfiles. Estoy ahora buscando eh, personas para el equipo, ¿no? Eh, ¿y, y qué busco. Busco un frontend, busco un diseñador, busco un analista, eh, busco un poco de todo. Si fuera en el modelo de construcción que conocemos eh, te dirían, ¿no? pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué estás buscando? O sea, estás volviendo loco al a, a, a que quieres contratar, ¿no? Quieres que maquete, pero diseñe. En cambio, en este nuevo escenario es importante tener la visión de conjunto, pero en una etapa inicial no vamos a discutir si el pixel está perfecto, al margen de que estéticamente tiene que estar preparado para convencer y vender, ¿no? Pero son cosas que ahora mismo, tanto a nivel de qué, qué vamos a contratar, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Cómo nos formamos? ¿Cuáles son los tipos de producto? ¿no? Eh, ¿Y cómo empoderar a qué tipo de usuarios? Pues... Joder, va a haber un montón de cosas por hacer y por pensar, ¿sabes? Yo creo que, que, que, que además vamos a tener la oportunidad y ya termino de, de experimentar qué es eso de la agile, de verdad. ¿no? Yeah. no trabajar en cascada sino, oye, es que soy capaz de trabajar en staging yo como diseñador de darle a publicar y ver qué ocurre porque sé manejar o tengo acceso a los paneles de Google Tag Manager Analytics o lo que sea, ¿no? que Yo creo que eso, eso, eso es la maravilla eh, y lo que me flipa de, de lo que viene por delante, ¿no? Eh, y me parece esto súper interesante, lo último que has comentado, que lo comentamos antes de, de grabar, ¿Cuál, cuál, profundicemos en eso, ¿cuál es tu visión de cómo se hace a Yailoy y, y cómo, cómo el no code cambia un poco estas reglas del juego para algo que realmente es ágil y, y, y no o sea lo, lo mismo de siempre disfrazado de otra forma? Claro, eh, yo utilizo como dos, dos, eh, dos historias, ¿no? Una es, eh, me, me formé hace un par de años con la gente de HeroCamp, que antes se llamaba ProductLab. Y un chico que se llama Jesús Carrera nos puso un ejemplo, ¿no? Es. Eh, yo estuve trabajando con eh, unos emprendedores, se gastaron 2 millones de, de euros en un prototipo, que básicamente era como una especie de dron que, que eh, era capaz de cualificar si eh, la tierra estaba bien o mal, y, y pues poder tratarla para producir más. Eh, lo hicieron, lanzaron el producto. Construyendo el producto y el informe, que es realmente con lo que tú vas a validar la hipótesis, que es lo que va a recibir la persona para decir, oye, con ese informe sé lo que tengo que hacer para producir más. Se dan cuenta que produciendo más es más caro. Prefiero producir menos, ¿no? Y entonces, te has gastado dos kilos sin haber experimentado lo más importante que es el informe, ¿no? Eh, luego, como servicio, nosotros lo vemos con nuestros clientes, ¿no? En Méndez de saltar en, Es decir, pasan dos meses y en esos dos meses has tenido tantas ideas... Ha habido, ha habido, ha ocurrido cosas en el negocio que, que determinan que probablemente exista un cambio de rumbo, ¿no? Y el barco es tan difícil a veces de mover que, que es frustrante, o sea, las personas se frustran, ¿no? En el proceso actual que conocemos. Ahora mismo el, el, el que yo tengo una idea, que prototipe directamente en Webflow, que tenga un wireframe que sea responsive, ¿no? Eh, que cambie el copy y que esté hablando con el PM, yo le paso el enlace de product manager, el product owner y pueda cambiar el copy. En, en ese momento en vivo, ¿no? Eh, y que lancemos, veamos qué tal, cómo funciona, podemos integrarle incluso una capa de analítica eh, y a los 15 días tenga un MVP con un visual, eh, el que te ha dado tiempo en ese tiempo a tener, pero un visual que te va a permitir, oye, dirigir tráfico y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Eh, es, eso, va, eso va a cambiar mucho cómo interactuamos muchas veces esas dinámicas, ¿no? Es como muchísimo más ágil, muchísimo más rápido, porque me equivoco antes, porque vamos a partir de la base que te vas a equivocar, ¿no? Entonces... Va, va a cambiar, o sea, ese proceso en cascada, normalmente en, en la etapa muy inicial de una startup, va a cambiar, que es el punto en el que estamos ahora. O sea, podemos construir cosas sencillas dentro de lo que cabe, ¿no? Eh, en cuanto al frontal, ¿no? Pero, pero yo creo que va, no tengo, no tengo respuesta, no sé, me parece que estamos abiertos a aprender. Eh, lo que sí es que va a poder ser mucho más rápido y más cohesionado entre los equipos, ¿no? Va a haber menos, menos discusiones entre eh, las personas que definen eh, y monitorizan un producto. Oye, es súper interesante Dani, nada, larga vida Minimum Run, eh, ya nos irás compartiendo, iremos aprendiendo de vosotros todo lo que vais publicando porque lo que has dicho tú es un universo por explotar que, que va a cambiar la vida de cómo hacemos los negocios y muchas gracias por compartir con nosotros. Nada, gracias a vosotros.